Hola, hola, buenas noches, gente hermosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero la estén pasando increíblemente bien en esta nochecita, 10 de marzo. Ya marzo, ñi. Ya es... Ay, no sé, siento, al, al menos a mí siento que se me está yendo súper rápido los, los meses, ¿no sé tú? Sí, igual, siento lo mismo. Pero esta semana como que ya siento que ha ido muy lenta y necesito que se acabe. ¿Por qué? ansiedad. ¿Te da ansiedad? Me da ansiedad. ¿Qué tal? Buenas noches, de verdad, gracias por conectarse de nuevo a otro episodio más de La Tulpa de la Medianoche, y ay, ay, como ya la escucharon, la tenemos aquí a un ladito, y qué raro, que rabio, no esté chingando la madre. Ni lo llaves porque luego no lo aguantes. Ya sé. Y con nosotros aquí a un ladito tenemos quien está echando desmadrito con ustedes, creo, no sé. No, todavía no. Ok. Tenemos nada más y nada menos que a la tía Clau. Hola, mis bebés. Soy la tía Clau, aquí echando desmadre con ustedes en los comentarios. Y qué bueno que están aquí. Y espero que disfruten de la historia que va a contarles el tío Dan. Y no sé qué va a contar el día de hoy. No te preocupes, yo tampoco sé. Ah, muy bien. <risa> no, no, no, no. no, no. Um... Hemos tenido eh, una cantidad de trabajo impresionante. De hecho, precisamente por eso no se han hecho eh, las, los lunes de paja, porque hemos estado trabajando bien, cabrón. La tía Clau está de testigo, ha estado aquí eh, este, viendo todo el, el desmadre que, que he estado. Haciendo entre dibujitos y más cosas, si de verdad a veces nos atoramos un poquito, pero tratamos de al menos eh, el miércoles y el viernes estar totalmente con ustedes. Recuerden que también estos episodios han dado caso que no los puedan escuchar en vivo, pueden escucharlos a través de Spotify, pueden escucharlos a través de iTunes. Y hace ratito me llegó un mensajito que somos el, el puesto número 17 de True Crime en México. Está curiosito, eh, este puesto este, en el ranking lo tenemos en iTunes, ahí también nos pueden encontrar. De hecho, en cualquier plataforma que sea de escuchar eh, podcast, por ahí andamos. Y bueno, eh, también muchas gracias a toda la gente que ha estado pidiendo llaveros. De hecho, la tía Clau es la que se ha estado encargando de eso. ¿Cómo, cómo, cómo lo has visto? Han estado muy tranquilos, más que la vez pasada. Y sí, bueno, también la vez pasada mucha gente adquirió los suyos. Ahorita también sí sacamos nuevos, aunque también están los anteriores. Así Entonces, es. quienes ya adquirieron anteriormente, posiblemente sean, ah, bueno, esos ya los tengo. Pero hay nuevos modelos, nuevos modelos sí, que tú sí, hiciste, sí, que sí, son. Sí. La de este. Es que no me acuerdo cómo les pusiste. La de la psicóloga, uh -huh. la de Mándalos, Mándalos a la B. Uh -huh. Y este, el del unicornio, que dice que lo único que necesitas es magia. Um, ¿Cuál otro hice? Ah, el del gatito rey y el gatito con kimono. Ah, y el de los usuataris. Los que, que son este. unas este, bolitas de. Como polvitos, de polvito. ¿no? Ajá, este ya lo habíamos sacado para. ¿Cómo se llama? Para stickers. stickers de vinil, y estaban muy bonitos. Fíjate muy que nos, nos han pedido que si es que tenemos como la posibilidad de expandir eh, las peticiones, porque mucha gente dice, bueno, es que yo cobro el 15 o cobro el 16, tomando en cuenta de que es puente, ¿no? Uh, vamos a ver si es que existe la posibilidad, de hecho realmente lo sacamos eh, en estos tiempos, porque así nos indica directamente la, la fábrica, es que pues, nos da la pauta, ¿no? Un poquito para para esto, pero vamos a ver si es que existe la posibilidad. No sé, ¿tú crees que haya la posibilidad? Yo creo que sí. Si es que eh, pueden hacer su, su pedido. Eh, yo les recomiendo, insisto, les recomiendo mucho que uh, aprovechen. Si es que, por ejemplo, van entre varios, eh, les va a salir obviamente mucho más, más fácil... El, el envío, de hecho hay gente que se ha juntado no para pedir entre sí. varios, sí sí sí y, y eso les ayuda muchísimo porque um, el envío se hace más más eh, cortito, y sobre todo los tiempos, eh, hay gente que les ha llegado súper rápido por Correos de México, hay sí. otros chicos que les ha tardado más, eh, francamente eso, pese a que nosotros eh, queramos decir que es, eh, um, ¿cómo decirlo?, um, parte de nuestro, de, de nuestro desmadre, ¿no? El, el que se tarda un poco. Realmente eso es parte de Corros de México. A veces tiene un servicio súper chido y muy rápido, muy eficiente, que llega en... ¿Te ha llegado cosas en una semana, no? Sí, una vez pedí, bueno, la vez pasada pedí algo pa, desde Ensenada y me llegó como en dos semanas. Sí, más o menos es como el tiempo. Una semana. Es claro. Una semana, de hecho. Es como el tiempo promedio, más o menos dos semanas, pero depende mucho. Hay un chico que estuvo esperando mucho tiempo, pero sí, afortunadamente todos, todos, todos, todos han, han ido llegando, no hemos tenido ningún detallito. Y sobre todo que, pues, si es que no llegasen, se si nos regresan, porque es lo que hace Correos de México. Uh -huh. Una vez que te llegan, eh, dejan notificaciones en tu domicilio, si es que de verdad no te encuentran, se queda un rato ahí en, en las oficinas de correo, uh -huh. y si no, lo regresan. Entonces, sí. eh, son sí. tres visitas y uh -huh. creo que se queda como 15 días en la oficina y ya de ahí se retacha. Sí, de todas maneras, eh, al momento que nosotros enviamos directamente estos eh, paquetes, se eh, envían con un eh, una, guía. una guía exacto que puedes consultar directamente en Correos de México. Y pones la guía y ahí te dice el estatus de, de estos. Eh, normalmente la guía, desde el momento que nosotros vamos a dejarlo, tarda uno, dos, tres días en actualizarse, depende mucho de, de ellos, porque hay gente que dice, bueno, es que ya lo, lo quiero checar inmediatamente eh, que les pasamos la guía, que normalmente es después de que vamos a dejarlo, regresamos y les pasamos la guía y, y ahí es cuando nos dicen oye, es que no aparecen, bueno um, Correos de México tarda un poquito en actualizar sus chácharas, pero sí, sí llega no hemos tenido ni un solo problemita en estas ocasiones y también, en dado caso que no quieran esperar, tenemos el servicio de mensajería eh, de paquetería, perdón, pero bueno eh. Dice Silvia Aguilar que este ella está haciendo comisiones de como 160 pesos, creo que leí. Y este, bebé, deja tu, tu, Instagram. Inst, tu Instagram para que ellos este vayan a verte y te compren algo y para que puedas comprarte unos llaveritos. Ayuden a la Tulpi Baby, amigos, vayan a comprarle una Comi, aunque sea dos, para que se pueda comprar un llavero y lo del envío. Dice Francisco López, lo que la otra vez pedí, la vez pasada no llegó y no quedó en Ventanilla para reclamarlo, o va de regreso. Qué extraño, se supone que con el, el número que nosotros pedimos puedes puede llegar directamente a Ventanilla, y ahí Ajá. ellos te tienen que responder directamente sí. por el eh, paquete, Así es. o por el, el envío. Nosotros estamos eh, con la certeza porque a donde llega a nosotros la correspondencia eh, es un lugar bastante conocido por el cartero, entonces, eh, si no, estaría llegando directamente con nosotros. Y en dado caso que llegue de nuevo con nosotros, no, no hay problema. Nos ponemos en contacto de nuevo contigo, sobre todo para que eh, podamos ver la, el estatus, la situación. Porque si nos ha tocado que han regresado las cosas y ya nos ponemos en contacto y simplemente se les envía de nuevo. O si es que les, les cuesta algún detallito por ahí eh, eh, volver a confiar en correos de México, se les envía por otro método. Si nos ha tocado, si nos han regresado, pero insisto, como... Eh, tenemos el registro de a quién se le envió Cómo se le envió y todo eso No no hay no hay pierde en ello También dice mi bebé Itzy que también tiene Este... Comisiones Y a mí, ¿por qué no me invitas a consumirte comisiones? ¿Qué te pasa? Yo quiero comisiones de la de, melenuda. Está bien chido. De la, la bebé melenuda. La, la, la itse chiquita. La itse chiquita. Eh, bueno, después del... Ah, ¿qué estamos vendiendo? Eh, llaveros. Tenemos llaveros. U, una promoción de unos llaveros, una preventa de llaveros, la tenemos en la página. Hay, hay mucha gentecita que todavía no, no, no los ha visto, pero ahí están en la página varios llaveros, son acrílicos, están muy chidos, están muy bonitos. Y eh, están hechos con amor. Yep. Y es muy probable que... Tres o cuatro chinos mueran en el momento de fabricarlos, así es que. Valoren. Valorenlo mucho. Ahí, eh, bueno. Um, fíjate que uh, hace unos días estuvimos en el stream de una de nuestras Tulpe Babies, que es nada más y nada menos que Lady Von Muffin. Sí. Ahí estuvimos viéndola jugar, era. Este, se Hollow Knight. Hollow Knight, ándale, se me el nombre. Ahí estábamos echando desmadrito con ella y um, nos estaba contando, ¿no? De que. Eh, una historia bastante trágica de que la mordió una rata. Yep. Le mordió una rata en el labio eh, Mientras estaba durmiendo De hecho, eh, eso, esa historia la pueden encontrar en su canal Que es Lady Van Muffin Y eh, comenté que el día de hoy iba a contarles algo Respecto a un lugar mágico, místico, musical, wakandiano. Que a pesar de que, aunque les arda, cabrones Aunque les duela un chingo Existe, al igual que Chispita Y... ¡Chispita! Ay, ¡Existe! chispita es amor, chispita existe, chispita es amor, chispita vive en sus corazones, chispita chispita para presidente municipal de... ¿qué? No sé. ¿Cómo se llama? Zapizaco Tlaxcala, ah, no Tlaxcala, no sé. para presidente municipal de Tlaxcala. Fíjate que Arón y su grupo Ilusión, bueno, Arón del del grupo musical Aron y su grupo evolución, creo que en algún momento llegó a postularse para presidente municipal de Apisaco, allá en Tlaxcala, cosas que pasan allá en Wakanda. Pero bueno, eh, saludos a Tlaxcala, de verdad es un, un lugar bastante chulo, bastante bonito, yo lo, lo conozco, he estado allá, eh, sé que lo mismo han dicho con Cíbola y con El Dorado, pero yo sí de verdad he estado por allá, <risa> nada más son de Brayes como de Pizarro y todo eso. Uh, es curioso porque uh, mucha gente le tiene como esa estima rara a, a Tlaxcala. Es uno de los sitios más, más bonitos también en cuanto a cultura, porque tiene una cultura bien extraña, tiene una cultura bien bien curiosa, mezcla completa de, de, de detalles tlaxcaltecas totalmente, y un poquito mucho, muy cargado de detalles españoles, ¿no? Entonces tiene esa parte de mezcla, cosa que mucha gente dice: bueno, es que Oaxaca, digo, Oaxaca es Tlaxcala son traicioneros y la chingada en mi madres. De verdad, a quien a quien me diga que Tlaxcal es un traicionero, o el Estado es traicionero, le va a agarrar a madrazos. A mí que me den muega, Con un pinche libro de historia, porque realmente no, no, no, Hay gente que dice, no, es que, por ejemplo, yo he llegado a escuchar así de gente de Veracruz, gente de Oaxaca, gente de Tabasco, gente de Michoacán, gente de Guerrero, gente inclusive de Puebla, que dice, no, no, no, no, es que los tlaxcaltecas son traidores, y así, ¿traidores de dónde? A ver, déjame de ver, si, si, si tuvieras el, el, el... vamos a ponernos geográficamente, si tal como estás, así, en el lugar donde naciste, en el lugar donde creciste, ya sea por ejemplo Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, todos esos sitios, se mantuvieran las mismas culturas en las cuales eh, fueran hace... 500 años, tantito más de 500 años se mantuvieron las mismas culturas estamos hablando que serían no sé, los zapotecas, mixtecas yopes, chingo de cosas así poco locas inclusive, si fuera eso estarías bajo el régimen y el yugo de los mexicas por tanto tú serías un esclavo entonces los güeyes que se agarraron armadrazos con los güeyes que estaban madreando a ti es técnicamente tú eres una una persona que estaría a favor de los mexicas, que en este caso son los que te estarían agarrando madrazos, estarían madrando a tu cultura y te estarían metiendo impuestos más cabrones que los del SAT. Lo que pasa es de que en esas épocas no había una unificación. México no estaba unido, México estaba agarrándose a putazos por todos lados, tenía diferentes culturas, diferentes eh, bandas en diferentes <coughs> sitios y eh, los que predominaban al menos en el centro de México. Eran los mexicas, y los mexicas eran unos hijos de la chingada también, hay que decirlo con todas sus frases, los mexicas eran unos hijos de la chingada, después de ser los, eh, los buleados pasaron a ser los bullies, y hubo muchos pueblos que no se rebajaron a, a meterse a, eh, a ser eh, tributarios para esta gente, después de que les metieran unas madrid los mexicas llegaban a diferentes lados, conquistaban, les metían unas putizas, y decían, vamos, te vamos a dejar vivo a, con tal de que me des eh, tanto tributo, tanto de eso, tanto aquello, ¿no? Y los únicos que no se metieron en este pedo fueron los tlaxcaltecas. E inclusive les metieron bloqueos por defender su identidad y no, meter, no, no dejar que los mexicas le rompieran su madre. Todos los demás bajaron las manitas. Y como que todos los demás pueblos bajaron las manitas y dijeron, no, ok, vamos a pagarte este, ese, ese tributo. Y Tlaxcala dijo, güey mi madre, tú me pelas el quiote de pinche este magueya a dos manos, carnal. Y se metieron de putazo, se metieron a madras. No pudieron los mexicas darles en su madre a los tlaxcaltecas. Hubo varias batallas, hubo un chingo de desmadre, ahí están la, la, las aventuras de Tlahuicol, un chingo de gente que estuvo por ahí metida y sin embargo se la pelaron. Los mexicas no pudieron conquistar directamente a los tlaxcaltecas. Pero señora, ¿qué viene todo esto? A esa parte voy curiosamente, eh, mucha gente dice, no es que las caltecas fueron traidores, güey. Bueno, nunca hubo ninguna traición, al contrario, imagínate que estos güeyes están chingue, chingue, chingue, y de repente <coughs> llega otro güey más, más mamer, o eh, extrañamente mamado, aunque, por ejemplo, si tú te pones a ver a La Roca, uh -huh. La Roca mide uno, ¿qué? uno noventa y... 90, ah, Dwayne Johnson mide uno noventa y algo, un así. el vato está trabadísimo, y tú lo ves y dices, a ah, su pinche madre, de un malvergazo si me mata. Y de un putazo también. <risa> Entonces, yo, yo, tú lo ves y dices, no mames, está muy cabrón ese güey. Y de por sí te da esa, eh, ese, ese miedo pelearte con ese güey. Más o menos algo similar Ay. pasó con los españoles. Sobre todo con verlos con caballos, con todo eso. Y menciona aparte todas las pendejadas que hicieron. Este, pero eh, ellos se alían con esto con tal de salir de ese, de ese yugo, ¿no? Las cosas se fueron mucho de las manos, ¿no? Y los españoles hicieron su desbergue. Eh, como todo, ¿no? Absolutamente como todo. Entonces, eh... El asunto de, de, este, de este desmadre es de que él se queda con ese estigma y ese estigma se fue haciendo más grande y más grande. Y hasta la fecha, ¿no? Pasan chingando los que la escala no existe y todo eso. Y está cagadito, pero parte de su cultura, parte de su, de, de su, su mezcla no con cositas españolas dejó muchas historias y muchas leyendas bien curiosas. Y ahorita voy a meterme con un tema que quizás pueda ser un poquito cuanto tanto es cabroso, insisto. Porque a no toda la gente se lo ve directamente con buenos ojos este tema, pero no significa que por ello vamos a dar un parte nosotros según lo, lo que sea. Recordando que no existe ni el bien ni el mal, solamente existen puntos de vista. Lo que para algunas personas es correcto, para otras quizás no Y ambas tienen razón según su, su manera de pensar Independientemente de eh, la colectividad que pudiese llevar a, todo, a cabo todo esto Y así vamos a entrar en un tema bastante curioso Puesto que hay mucha gente que vive en Tlaxcala Que es uno de los estados con, un, eh, con una tradición de tauromaquia muy, muy, pero de verdad, muy cabrona. Y ustedes podrán decir: ¿Qué onda, Rabio? Ya, llegaste ya tarde, cabrón. Ustedes podrán decir. Yo estaba aquí, pero no hizo ruido. Ah, ok. Ustedes podrán decir, este, <ríe> Tlaxcala no existe, es el PRI. Este, ustedes podrán decir, misas si y sí, si no, si les gusta, si no les gusta, si todo eso. Rabio, por ejemplo, está dando su opinión. A ver, carnal, ¿qué pasó? Ajá. Ajá. Opino lo mismo que tu canal. Este... Podrán tener su opinión a favor y en contra de la tauromaquia Pero esto que se, se da o se suscita Resulta que esto abarca en un lugarcito de Tlaxcala Llamado Huamantla Huamantla eh, es un lugar increíblemente taurino Tiene su plaza de toros Pero sobre todo tiene un evento que se le conoce como la Huamantlada Que es muy similar a lo que pasa en Pamplona Que es básicamente un encierro Este... De toros, nada más que en Pamplona Los sueltan de determinado sitio Y llegan directamente a la plaza de toros A través de un circuito, van los toros corriendo Va un chingo de gente enfrente, los hacen calabaza Normalmente las personas que se les meten ahí Porque corre alcohol y todo este desmadre A diferencia de todo eso que es en un circuito largo no ahí en, en Pamplona, ahí en España Aquí lo que hacen son encerronas O sea, es básicamente ese mismo circuito Por unas de las calles principales De Huamantla Nada más que en vez de que los animales salgan corriendo De un lado a otro Pinche rabia, ¿se pone intenso el cabrón? <risa> sí, dígame. Sí. Ya se me olvidó lo que iba a decir. <risa> uh, sí, se me fue el <risa> De los toros. Sí. Ah, no, sí, sí, sí. Este. Entonces. Uh... Sí, se me fue el. Me quedé picado, perdón. Uh, entonces, eh, en vez de que sean. Eh la gente corriendo detrás de todo eso que sí hay gente corriendo se hacen encerrones en donde una calle que son algo largas eh, se cierran y colocan de uno dos tres cuatro toros dependiendo de la fecha dependiendo de cómo está todo ese este esa, esa situación y los dejan en determinado eh, determinado tiempo normalmente eh, los ponen unas en unos contenedores donde van los animales de las ganaderías son mucho más eh, menos pesados más bien que un, un toro de lidia y eh, en determinado momento un caporal, un cabrón que está arriba del, del, del cajón donde está guardado este, este toro, levanta las la, la, este, la compuerta y el toro sale corriendo y están ahí un rato, eh, pues algunos echando el capote, muchos chavillos normalmente, insisto, es un lugar muy taurino, se ponen a torear al toro, no lo matan, no no lo matan no, no le clavan absolutamente nada nada de eso. Eh, pero sí, ahí pasan muchos percances, ¿no? Se, se da mucho que pasen estos, estos percances, y esa es como una de las actividades principales directamente de Huamantla, eh, Aparte, pues las carras de carcach, la noche que nunca duerme, un chingo de cositas, ¿no? Más eh, que, que estaban ahí, los eh, tapetes, ¿no? Para la Virgen de Guamantla, eh, venta de muéganos, un chingo de cosas así. Pero eh, lo que nos atañe directamente acá es en una ocasión que estuvimos por allá, mis padres ambos son veterinarios, y um, conocen a mucha gente de aquel lado, ganaderías y todo eso, porque básicamente la misión de todo veterinario es tratar de, de, de que la crianza, bueno al menos veterinarios que no son perrólogos ni gatólogos, que van un poquito más a situaciones de ganado, es eh, visitar muchos ganaderos, ¿no? Y muchos ganaderos se juntan allá, no solamente de toros de Lidia, sino ganaderos en general, porque les gusta ese es Madrid entonces, eh, el, el, el asunto de esto es de que los invitan, aparte, menciono aparte que tenemos familia por allá, y uh, nos pusimos a platicar, ¿no? Llegamos allá al lugar, de hecho, al momento que tú llegas, es, es muy curioso porque eh, en determinado momento Huamantla, eh, bueno, mucho antes de, de la pandemia, ¿no? Eh, se transforma en una cantina enorme, gigantesca, ¿no? O si sea, no mal recuerdo, creo que la, la cervecería Victoria está muy cerca por allá, entonces te venden alcohol, pulque, aguardiente, Cualquier clase de licor, pero se pone hasta la madre, ¿no? Entonces, um, desde antes, desde un día antes o la noche antes de, de, de estos encerrones, eh, la gente, de sobre todo donde va a pasar los circuitos, empieza a poner tablas, empieza a poner lo que se le conoce como burladeros. A, en, estos, en estos sitios ponen tablas, ponen burladeros. Y hay una cantidad bestial, pero de verdad bestial, de lugares donde te puedes encontrar... Eh, gradas para que tú te puedas subir en el momento del evento y todo eso, pero tienes que llegar antes de las 12 del día ¿por qué? porque si tú llegas a las 12 del día ya está el evento y se cierra totalmente, inclusive para los paramédicos es un pedo, porque si es que un toro llega a arrastrar a cualquier cabrón que le estaba eh, tratando de jugar al vivo ahí eh, los paramédicos tienen que andar saltando y no me dejará mentir la, la Clau, ¿qué tal eh, estuvo? muy bueno, no me aburrí <risa> y nada más creo que me dormí un ratito porque ¿Eh? estábamos cansados estábamos cansados y estábamos en el pinche sol, pero bueno eh, el asunto es de que eh, el clima se pone muy tenso conforme se van acercando a las 12 del día entonces nosotros estábamos allá eran como que les gusta como las 11 más o menos o estaba tranquilo la gente en los pasillos vendiendo ves gente ves gente botuda con sombreros con todo eso muy arrancherado el asunto y eh, me presentaron a un señor que, que estaba allá diciendo bueno nos vamos a quedar con este señor lo conocemos desde hace muchos años y eh, en esta ocasión, pues el señor ya, ya reclamaba la, la, la edad y estaba sentadito y le pregunté, oye, ¿a ¿dónde no? Yo siempre que que bueno que, que hemos tenido la oportunidad de venir por acá, este siempre lo he visto eh, dando sus vueltas, ¿no? Checando algunas cuantas cositas acá afuera, pero ahorita lo veo muy, muy, muy sentadito acá. Eh, ¿Qué pasa? ¿No? Coménteme al respecto. ¿qué, qué, ¿Qué le pasa? ¿Qué le acongoja? Porque nadie lo pelaba realmente. Quizás darle plática. Me dice, no, mi hijo, este, no sé, como que me da un presentimiento malito. Eh, ahorita, y, y, y la verdad eh, me acordé de unas cosas que pasaron hace mucho. Luego, ah, cuéntame. Bueno, si sí, sí, es que está en usted contarme, cuéntame. Y me dice: Mira, yo estaba chamaco cuando la Guamantlada estaba eh, suscitándose, ¿no? Dice, eh, junto con mis amigos dice ni, bueno, ni chamaco, ya tendría sus treinta y tantos años. dice eh, estaba junto con mis amigos, estaba platicando con ellos qué es lo que íbamos a hacer, qué íbamos a torear al toro, nos íbamos a vestir de blanco. Ellos a vestir de blanco, que es con una boinita, con una playera blanca, muy apamplonado el asunto, con pañuelito en el cuello. Dice, y estábamos echando trago la noche antes de, de, de, la, de la agua mantlada, ¿no? Y estábamos viendo cómo estaban haciendo los burladeros y todo eso. Y pues la gente está en la fiesta, ¿no? Está, está en esa partecita. Dice, eh, al momento de que íbamos muy cerca de la casa de donde se encuentra mi hermana Dice, de hecho, en este circuito es como a dos cuadras, de para allá, donde da la vuelta esta madre eh, Estábamos para allá, dije, yo dije, no, ¿sabes que Yo me voy a quedar a, a, para allá, ¿no? Estoy muy, muy briago y quiero despertarme tempranito, ¿no? En, en lo que llego para allá eh, Dice que iba con su, junto con sus cuates y que vio una sombra que estaba en la esquina Dice, pero ves una cantidad de gente, desde antes, ¿no? Echando chela, echando trago. Dice, es normal, es común, muy común ver, ver, ver eso. Y no le prestamos atención, nosotros echando desnada y todo eso. Jugando, ¿no? Eh, con, con mis cuates. Y dice, ¿tú has escuchado cómo bufa un toro? Le digo, sí, he estado entreganado. Dice, a veces, eh, solamente por joder muchas de las personas que están acá... Eh, hacen esos sonidos, como bufando, ¿no? Eh, esos sonidos, inclusive de cuando es el, el la mera agua atlada y están eh, gritando, o se ponen a gritar un chingo de gente para espantarte, para que tú salgas corriendo pensando que se ha salido un toro. A veces es cierto, a veces se salen. Eh, dice, pero alguien hizo ese sonido, o pensamos que alguien hizo ese sonido, y pues, obviamente volteamos, ¿no? Para ver qué pedo, pero sabíamos que no había ningún animal ahí. Sabíamos que no había absolutamente nada en esa parte de allá. Dice, pero vimos la sombra y nos dimos cuenta que el sonido salía de ahí, de donde estaba la sombra. Y nosotros nos quedamos así como que, güey, igual ya está bien pedo, güey, también está ahí tratando de, de, de hacerla a la mamada. Dice, uno de nuestros cuates llevaba un, un capote, de hecho lo estuvo presumiendo, un, un, un capote. Y dice, estaba tan briago mi cuate que nada más le hizo la mamada y quiso acercarse a donde estaba el señor. Dice, a donde estaba el, el, el don este. Y le empezó a hacerle que, este, que que pasara no por el capote. Dice, yo jamás le vi la cara al señor, yo jamás le vi todo, nada, nada, nada. Pero dice, el señor se le fue acercando a, a mi compa. Dice, yo pensé, ya me le van a romper a su madre este pendejo. Dice, y lo pasó de largo. Dice, era un señor, venía vestido de verdad como, como, como decirte, como a la usanza española, más o menos, venía así vestido raro, dice, no, no lo sentimos como de esta época. Dice, y lo vimos que se, que se fue de largo, y le dije, no, güey, ya deja, deja de molestarlo, no Vente, vamos, vamos a la casa, vamos a dormir, wey, porque si no, mañana vamos a despertar muy mal. Eh, nosotros nos dimos la vuelta, y ya nos íbamos a meter a la casa de mi hermana. Dice, y en eso vuelve a bufar. Entonces nosotros volteamos, y dice mi compa, el que tenía el, el, el capote, dice, se, se, se, le, se le antojó al hijo de la chingada ir, ir tras él, ¿no? Y, y hacérsela de pedo. Dice, de esas veces que están de, estando borrachos es pura pendejada. Dice, se le acerca ese cabrón. Y, y al momento que llega donde está él, dice, se voltea y de verdad había unas parolas a lo lejos que daban a contraluz. Nosotros cuando volteamos a verlo. Dice, volteamos como a acercarnos a, a nuestro cuate para decirle, ya vente pendejo, estás muy perdonado, te van a romper tu madre, le vimos la cara a la persona, le vimos el rostro a la persona y este rostro se, se, se fue como, como iluminando, pero era un rostro que estaba totalmente peludo. Tú, tú, dice, tú, tú lo ves y estaba totalmente cubierto de pelo No se le veían eh, facciones eh, humanas inclusive Dice, se veía raro, estaba totalmente cubierto de pelo Y nos dio cosa, dice, tenía un, un, un sombrero Y nos dio mucha, mucha, de verdad, mucha cosa Dice, de verdad, hasta el pinche cuete se nos bajó, cabrón, cuando lo vimos Y jalamos a nuestro cuate porque lo vimos Y inmediatamente lo empezamos a jalar para atrás y le decimos, oye, no mames, oye, oye, pinche Manuel, vente, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. Y justamente cuando empezamos a echarnos para atrás, él empieza a caminar hacia donde estábamos nosotros y que nos dice, buenas noches, muchachos. Dice que van a torear mañana. Y dice, cuando eso pasa, dice, él, él se agarra la cabeza y de, dice, de, de, como si estuviera, ¿ves cómo, cómo te agarras el cabello cuando te lo tratas de acomodar, que es así? Dice que él empezó a hacer así y es, de repente se empezó a sacar un cuerno. De, de uno de los lados. Y dice empezó a acomodar al otro y sacó otro cuerno de otro de los lados. Le salieron cuernos de, de, de toro a, a la persona esta. Y les dio un chingo de miedo a esos cabrones. Y dice que se metieron en putiza. Dice, de, a, al grado de que pues, yo como pendejo trataba de abrir la puerta de, de eso. entonces Yo saqué la llave de, de la puerta de, de la casa de mi hermana y trataba de, de pegarle. Y nomás no. Dice, rompí el vidrio para meter la pinche mano por dentro y poder abrir. Y ya que nos, nos metimos, eh, nos, nos fuimos casi casi hasta la cocina, cabrón. Porque de verdad, no nunca supimos qué demonios era esa, eh, esa cosa. Y, y esa fue la primera vez que lo vimos. Y yo así de, hola, verga, la primera vez. Dice, sí. Dice, uh, cuando fue esa, esa ocasión, eh, dicen, nosotros, eh, pues, no nos dio como ya confianza el otro día de salir a hacerle a la mamada de que íbamos a torear. De hecho, nos quedamos ahí eh, en una de las gradas, nada más viendo. Nadie quiso bajar, pero hubo muchos muertos en esa ocasión. Y dice, pasó el, el tiempo, pasaron algunos años. Y dice, una vez que... que un cuento, ¿no? Comento esto con unos compas que llegué a, a, a aventarme, ¿no? Con... con este... con más gente que conocía por acá. Alguien me dijo que también lo había visto. No en las mismas fechas, fue en otro año. De hecho, pues, la guamata tendrá como 25, tal vez, 25, 26 años, una cosa así. Eh, dice... Yo lo, lo, lo llegué a ver a, allá Eh. Otra En otra ocasión lo vi a lo lejos y otras personas me dijeron que lo vieron. Pero las veces que lo vieron, lo vieron caminando eh, ya muy tarde, 3, 4 de la mañana por el circuito, pero que lo vieron caminando con, con patas de, de toro. Dice, se ven toscas, se ven gruesas y luego lo identificas, ¿qué onda? ¿Cómo es? Dice, o lo veían que iba caminando y traía la cara la, la cola. De, de un toro y tú, dice tú tú tantas veces que la has visto luego luego llegas a verlo y es una, una cosa musculosa dice está muy cabrón allá pero normalmente cuando se aparece es cuando se suscitan más estos accidentes según lo que nos, ¿no? nos llegan a, a contar dice cuando su, se suscitó lo del pulques eh, un, un video bastante famoso que llegó a salirse de allá eh, de un señor que vendía pulques y el, el toro lo agarró lo revolcó, le quitó las tripas creo que todo el video está por ahí por YouTube eh, dice, mucha gente lo, lo, lo llevó a ver y lo llevó a ver entre la gente Entonces dice, no sé qué, qué rayo sea, no sé qué, qué, qué chingas se tenga Pero ahí está esa cosa Y la verdad sí, me, me causa mucho miedo el, el, el verlo o el saber de él Dice, yo podría estar acá afuera, dice, yo todavía estoy joven, entre comillas Se dice que soy un, ya soy un señor, no pero pues sigo... Eh, teniendo como esa precaución, sobre todo cuando me han dicho, me han comentado que ha aparecido y en esta ocasión dijeron que, que lo habían visto. Entonces no sabemos qué es, hay gente que sí lo ha visto, hay gente que jamás ha escuchado de él, pero me da mucha cosa encontrarlo. Y aparte nos han comentado otras personas, unos amigos que, que manejan transporte que va hacia Pisaco, que lo han visto en las noches. Que está más o menos por donde está el toro de la entrada de Guamantla, está más, más adelantito que lo ven por allá, esperando a, a, a subirse con alguna de las personas del transporte. Que es que se encuentra? la verdad no sé, eh, pero son de esas cosas que dicen, no sabes que no, no, no quiero estar allá con esos güeyes. Cuando me dicen que esa madre se ha aparecido, yo prefiero quedarme acá, prefiero no, no jugarle al vivo. ¿Cómo la ves? Me saco de pedo. Solamente ahorita pude <coughs> pensar en kikiribú. ¿Qué tal si es hoy? el kikiribú toro? <risa> no, no creo. Era tori. Tori el toribio. Tori el toribio. De hecho te compraste un torito, ¿no? Sí, esa Pero... vez. Ahí por ahí anda el torito. Sí, ¿no? Eh, de... o, o Tobías. <risa> Tobías. <risa> Tobías. Tobías el toro. Uh, es, es interesante... Eh, todo el, el, lo que conlleva la, la, este este tipo de fiestas, eh, pero también eh, cuando estás detrás, no cuando estás como parte del de, de, de desmadre, de los, no de los festejos, sino como de organización de todo eso. Sí, me, me llegaron a contar muchos compas de que estaban en esas eh, células pequeñas, pues son células de cruz roja que se van en diferentes sitios, a veces piden que Cruz Roja de otros sitios venga también A apoyar todo eso, están entre los tejados Entre todo eso, y es que pues no mames eh, Llegan a madrear, a revolcar a un pobre cabrón Ahí y los paramédicos tienen que bajar hasta donde está. Y a veces el animal está ahí. Y afortunadamente, al menos que yo sepa, no le ha tocado a ningún paramédico que lo, que lo anden pasando allá. Pero sí nos ha tocado eh, ver en muchas ocasiones que le meten una pinche putiza. Y quienes tengan conocimiento de medicina o quienes puedan echarle la mano pobre cabrón que se ha tirado allá. Pues gen genial, ¿no? Lo jalan y tratan de, de ayudarle. Pero cuando no, pues lo andan sacando y se ve muy cagado. Como la gente lo tiene que sacar de la calle. Pasarlo entre las barras básicamente es como... Un rockero cuando se avienta entre la gente Y lo van pasando de mano en mano Así lo tienen que ir sacando al pobre cabrón Entre sangre, entre cuanta madre Y de hecho si googlean eh, precisamente eso Guamantla o Guamantlado, Muertos guamantlados, Les va a salir un chingo de material <risa> Muertos, Sí, no mames, hay, hay, hay eh, empresas de video Que se dedican a grabar esas madres Es, es raro, es, es, es, es extraño Pero a, ¿Por qué así quieren se pone. Que ríe, ¿Por qué quieren que ría como a Lush, amigos? Está bien, lo haré ah, no. <risa> <risa> Eso estuvo raro Sí Es que no ando en mudo O sea, sí ando despierta Pero no ando así como que tan desmadroso ahorita descansa ya? Ah, un poquito eh, Estaba recordando de esa, de esa fiesta que me habías enseñado Que hacen caldo de columna Tacos de columna Que básicamente matan chivos este un chingo de chivos. Ah, el eh, mole de caderas en, en Tehuacán y en Huajuapan. Ajá. Sí, también se Básicamente ponen. usan a familias, amigo, familias en cinco o seis personas de, ahí De la haciendo de haciendo diferentes cosas para esa madre. La, la matanza en Tehuacán, donde mataron un chingamadral de de, de chivos eh, cuando son los festivales del mole de caderas, ¿no? Eh, está está bien interesante, pero sí, de verdad, sí, ah, inclusive si sí hay documentales. Eh, Allí en YouTube, donde puedes checarlo del, del molde de caderas, pero hay una cantidad enorme de sangre, de tripas y todo eso para andar haciendo chito, para andar haciendo eh, todo eso simplemente para obtener el, el, la cadera ¿no? del animal y todo eso que antes era, eh, se le conocía que era alimento para pobres, o sea, se lo regalaban así de ten lo que, lo que sobró los pinches huesos, pero pues ahorita ya es considerado algo gourmet. Pero sí, también toda la cantidad de sangre, toda la cantidad de cosas, se, se pone intenso. Y de hecho, contamos una historia acerca de todo eso, de un chivo que se le presentó a un señor, así. ¿Qué pedo con esos animalitos que es así como de, hola, soy el cuidador de los chivitos? No sé. <risa> a ver, otra vez. <risa> Cuidado, porque si no, el, el algoritmo nos va a detectar que es una canción de Shakira. <risa> <risa> Vamos. Eh, no sé si sea un nahual, o sea, la, la gente lo considera que quizás pudiese llegar a ser un, un nahual, pero no, no, no lo sé. Este, realmente historias de nahuales por allá sí he escuchado algunas, pero no, no, no, no precisamente por esa zona. He escuchado más de, de crímenes reales, no, por ejemplo de cuando llegó el, uno de los circos por ese lado, creo que fue bastante sonadito allá en, en Apizaco, fue. Que mataron a una señora, que le cortaron los senos, hicieron varias cosas bien, bien, bien culeras y se lo estaban achicando que eran los del circo. Eh... Los, los payasos, ¿no? Pues no Ay, sé. este truco no salió. Che, Clau, Cruel. Pues tú dijiste que eran los del circo. Pues así es lo que la gente decía, o sea, no sé qué pedo. O sea, yo, yo. Yo solamente te estoy diciendo lo que pasa por mi mente. Así, así de ya, mis neuronas están a punto de morir. Chicao. Ay Dios, no, es que, o sea, bueno, supongo que sea de ver un, una cosa especial que cuida, pues, a ciertos animalitos, ¿no? Pero me imagino que, por ejemplo, ah, es que tú no, ¿tú sí viste todas las temporadas de Sabrina conmigo? No, la última de, bueno, la... No, la última ya no, pero Cuarta, la neta, no. la neta no, te perdiste la, mucho. Pero las, las primeras, primeras sí. Sí. ¿Te, sí. ¿Te acuerdas que Lucifer se le presentaba a esta morra con cabeza de toro o era ca cabeza Porque de chivo? Ajá, me imagino así esta, esta madre, pero cuerpo de humano, cabeza de toro. Y es uh -huh. así de, qué bolé, cuates. Ahora sí va a estar la guamanclada. Hay, hay, hay una. Y Con un gorrito. Con, con un... <risa> pero me lo imaginé un gorrito así chiquito. Ajá, ajá que no, no, le queda además entre los no, perritos. Ajá, entre los perritos, como en el Animal Crossing, cuando Álale. le das un gorrito a los que Parches, son como chivitos ajá, sí, y sí, todo eso. Sí. Ajá, sí, que, sí. que es, aparentemente para ti es un pinche gorrote, se lo das ahí, eso es una mamadita. Ajá, sí, sí. Que, sí, que sí. le cabe ahí en la totema. <risa> sí, sí, sí, sí It, it <risa> Ay, oh. quiero ver la del laberinto del fauno ¿Esa en dónde está? El laberinto del fauno eh, ¿Está no en sé. el Prime? Ah, creo que sí, ha de estar en el Prime Pero fíjate que, eh, bueno, de Guamantla, de toda esa zona eh, Conozco dos que tres cositas Porque sí nos, nos han comentado acerca de todo ello Te insisto, muchas de ellas son no experiencias propias Sino cosas que la misma gente nos ha contado eh, y es, es, es muy curioso porque, eh, por ejemplo, platicando con un paramédico que también estuvo en esos menesteres, si no me recuerdo, fue, lo recuerdo mucho porque fue en la Guamantlada donde alzaron a uno de los chicos y del madrazo que se llevó eh, este chavo que lo, lo alzó, lo alzó creo que de una pierna, lo alzó lo suficiente y cayó de cráneo el chavo, le reexplotaron los ojos. Es, Él, que, es que yo no entiendo a los hombres, porque esas ganas de quererse morir? Es así como de... Güey, el toro te puede matar, ¿sabes? así ¿Cuántas posibilidades hay de que me peguen? No sé, güey, como un 90% de que lo haga. ¡A huevo! Un día de que sí, no me pase nada, voy a ir a hacerlo. Y eso sí, de... <risa> güey. Güey, no. Te, te, llega a suscitarse, o sea. Y aparte, pues hay un chingo de alcohol de por medio. Y realmente, si te pones a revisar un poquito más acerca de las cifras de las personas que les pasan cosas en, en la guamantlada, son personas que no son de Tlaxcala. Puro turismo. Exacto, o sea, cuando, antes de la pandemia, cuando se juntaba y cuando se hacía absolutamente todo esto, llega mucha gente de Hidalgo, de Puebla, de Distrito Federal, y normalmente los llegas a ver porque las personas que de verdad son de Huamantla, ves eh, cómo van vestidas, y sí, van semiarrancheradas y todo el pedo, pero los zapatos que llevan <coughs> son tenis. Okay. Y ves a la mayor parte de gente que lleva sus botas que son este... Ah, pues las morras Ajá, Las botas de, de, de, de cuero, de suela de cuero, uh -huh. que se resbalan bien cabrón. No y manches, le... me toc... esa vez que fuimos me tocó ver morras con tacones altos, es así como de... Güey, si topas que vienes a una cosa que... Bueno, aparte de que las, piedra... las piedras, las calles están empedradas, uh -huh. o sea, están bonitas, pero están empedradas. Y o sea, si con tenis te partes la madre, imagínate con tacones, amiga, entonces... No, sí, Partidas sí. de y, madres gratis. Y me encanta porque, o sea, toda eh, mucha gente que va para allá todo el tiempo es super fresa y todo eso, pero en esa ocasión es fresa, pero rancherado, arrancherado, porque las ves ahí con sus, este, sus sombreritos aquí eh, rositas y sus, sus, este, um, camisitas aquí de, de ombliguera, aquí de las que se hacen eh, nudito aquí en la panza y todo ese pedo. Y las ves así bien, bien coquetillas ahí, y de hecho cuando se acerca la hora está muy cagado porque la gente empieza a gritar que ya soltaron a los animales o todo ese pedo. Y se echan a correr. Y se echan a correr, los, los pobrecitos salen corriendo. y mientras <ríe> más pasando, Ay, mientras van pasando por las calles la misma gente les va echando carrillo y se siente bien culero estar abajo. Porque en muchas ocasiones yo subo abajo también. En muchas ocasiones estuve ahí... Eh, yo quejándome de la gente y tú... <ríe> yo también estuve yo bajo... Sacando gente... Sí, sí, el, sí claro. el, el asunto de todo esto es de que a veces no sabes qué pinche borracho se va a subir... Ah, bueno, te pongo el contexto... Se supone que a las 12 las abren y en el municipio, en el Palacio Municipal, tiran cohetes Normalmente es primer cohete, primer aviso, segundo cuete, segundo aviso, tercer cohete es ya abren las puertas... Normalmente la mayor parte de gente que trata, que, que, que se, que la están son güeyes que ya están bien pedos, y quieren hacerle a la mamada eh, que tengan una entrada porta es Esto es básicamente se le paran enfrente del, de, del animal, algunos de esos pendejos con un capote eh, este, hincados. ¿Cuándo chingados vas a pensar que vas a poder evadir al animal allá si jamás has toreado? Entonces se les pone enfrente y luego, luego son los que salen volando. ¿Por qué? Porque uno está en pedo, su pinche coordinación motriz está muy de la chingada y sobre todo porque quieren hacerle a la mamada. Entonces, uh, eh, normalmente eso pasa, los, los primeros vergueados son esos güeyes, los segundos son la gente que, ya que están pedos, se envalentonan y bajan. Y es que depende mucho del animal, de cómo esté, de todo eso es que te va a andar metiendo una pinche rastriza. Y a veces hay algunos circuitos donde meten dos, tres animales y cuando están juntos eh, actúan en manada, entonces no te van a andar, no te van a andar eh, madreando. Te van a andar madriando cuando están en, soli en solitario, cuando están en manada nada más van a ir corriendo de un lado al otro, y ahí, ahí van a andar, pero cuando están en solos son más propensos a poder lastimarte. Pero hay gente que le, le, le, le gusta este... Entonces este, son ¿no? más pasivos estando en manada. Sí, totalmente, totalmente. Lo, o sea, si es... yo me acerco a una manada de cuatro, así voy, qué sí. bonito, torito. y él sí, se no? y, y y así ay. como de... Órale niña, llégale a la verga No, hay, hay muchos mitos al respecto, entonces hay gente que sigue pensando que el, el color rojo el encabrona a los toros Más bien es el movimiento Es el ¿no? movimiento lo que les irrita, se les hace así como que me caga la madre que algo se empieza a mover Y lo, lo <risa> me ven ¡Me con... estresa! Sí, sí, sí, sí lo, los estresa y dice, güey, es una pinche amenaza y sobres con, contra, contra ellos No es eh, el color realmente, tú puedes estar normal pero si agitas algo enfrente de todo eso Irritas al animal y el animal va a tratar de hacer por ti entonces, uh, mucho de todo eso va directamente en esa parte y gente que pues evidentemente ya está bien Briago, quiere hacerle al torero, se le pone enfrente y les mete una, una chinga y sobre todo porque el animal tiene cuatro patas, tú tienes dos, ¿quién crees que pueda correr más rápido? El toro. Evidentemente el toro, lo que tienes que hacer es hacer quiebres para que el animal, eh, el animal no puede dar la vuelta tan rápido como tú. Entonces, si, si el animal viene contra ti, puedes hacer un, un, un quiebro, tratar de, de, de burlarlo, ¿no? Para poder darle la vuelta, porque si no te va a meter una chinga. Y lo peor es que me ha tocado verlos muchas veces cuando eh, les meten una revolquiza a los animales, a los cabrones que están allá y por alguna razón... Quedan en pie o quedan no tan vergueados Puede que con el pinche pantalón roto, con la camisa Rota, con el pinche puntazo que le debe Haber dado, y la gente lo sigue Animando, o sea, se levantan todos puteados y la gente Así de, se empieza, empieza a aplaudir, y o hasta les empiezan a Echar chelas, ahora le pendejo, te, te revolca el animal así que... Eso sí, en la pinche noche La cantidad de gente que llega directamente Al hospital está muy cabrona, porque también eh, Mucha gente prefiere que Cuando sea la, la, la matlada estar un rato, estar en ahí la matlada la matlada termina Y eso, bueno, ya terminó, vamos a darnos Una vueltita por las cositas que venden por allá. Básicamente eh, lo que nosotros. Hicimos. Ajá, vamos a pasar a la iglesia, saben que está muy bonito y todo eso, vamos a la chingada. ¿Por qué? Porque al haber muchos briegos, hay un chingo de putazos y no sé si te acuerdas que ya cuando terminó estábamos abajo y se estaban agarrando a putazos. Qué raro. Porque eso es completamente normal. En una ocasión estaba yo abajo. Este, estaba con mis primos y dije: ah qué vamos? Vamos a este ladito, No vamos a traer unas cosas. Y normalmente está muy cagado porque se supone que sueltan cohetes cuando ya agarraron a todos los toros, los lazan y los vuelven a meter a los cajones. Insisto, no los matan. Pero nunca falta el hijo de la chingada que se sube y los vuelve a sacar. Entonces yo estaba ya con mis, este, con mis, co mis, mis primos, estaba echando desmadrito con ellos. Y de repente luego, luego empiezas a escuchar, y sobre todo con chavas, y sobre todo con chavas fresas, que les empiezan a hacer burla de que ahí viene el animal y salen corriendo. Y de repente nada más empiezas a escuchar el griterío que viene hacia ti. Y entonces y nosotros estábamos normal y escuchando que el griterío venía. Y nosotros en la pendeja porque realmente veníamos platicando y ya conocemos qué es lo que hacen estos güeyes. Entonces en eso volteamos y de repente pasan los animales por acá. Y así, ¡up! pasaron tres. Y bueno, a ver, creo que todavía no los habían guardado. Ah, eh, eh, pero es raro eh, esta clase de cosas y al menos yo ya he escuchado algo más o menos similares, pero con venados, en vez de con toros, con venados. Y eso en algunos lugares, precisamente como donde hay venados, como la Sierra Norte de Huaca. Sí, se me fue. ¿Cuál era la pregunta? <risa> no sé, yo no hice preguntas. Pero, este... Supongo que te referías a que... Eh, ¿Hay como cada cosa especial cuidando un respectivo animal? Mm, sí. hay hay, algún, hay algunos sitios que sí mantienen esa eh, esa partecita. Hay, de, inclusive tengo algunas cuantas historias de gente de Jaripeo, porque muchas veces también nos dijeron, ¿sabes qué? pues eh, Tú puedes llegar a cualquier eh, delegación de Cruz Roja y decirle, ¿sabes qué? Voy a tener un evento, por favor solicito que una unidad esté allá, que la la la, la haces todo el papeleo y se te, se te da la oportunidad, ¿no? Algunas veces tiene un costo, algunas veces no. Depende de, de qué es lo que sea atraviesa a, a través de la actividad municipal o la, la, la, la. la, la. Te apoya con una unidad. Pero normalmente los jaripeos, cuando se hace todo eso, también hay un chingo de cosas y hay un chingo, pero de verdad un chingo de um, supersticiones en el jaripeo. Ajá, ¿cómo cuáles? Desde banda que antes de. este Pues la clásica, ¿no? Desde antes de subirse al, a, al animal, que se persiguen, es la muy clásica. Pero hay algunos que no les gusta que el color del toro sea. Eh, un color, eh, ¿cómo decirlo? color Más o menos como terracota. Café. Cafecito. Ajá. Que no les guste ese tono. O que tenga demasiadas manchas. Uh -huh. Por ejemplo, los que están manchados como si fueran como más como dálmatas. No, no, ¡Ay, pendejo, me diste toques! qué <risa> es ¡Ay, qué quieres, cabrón! Ok, este... <risa> Hay gente que hace eso, hay gente, bueno, muchos de los eh, jinetes se avientan, ¿no? de hecho hay una oración del jinete, eh, muchos de los presentadores de los que están animando ahí eh, así de, ya, no, tres no, no, que están haciendo con todo, es con, con la banda que está tocando y todo eso, eh, se avientan la oración del jinete porque ya también los conocen, que el perrito de la cañada, que pues, se ponen nombres bien raros, así como pinche cosplayers también, se ponen nombres bien extraños. Torero, el perrito de la cañada. No, no, ¡Eh! no, no, toreros, porque es bueno. Ah, es, es, oh, saludos jaripeo. al pana. bueno, ya oh, pan ya se murió, pero ¿qué? saludos. <ríe> no, eh, en el jaripeo. Los jinetes de jaripeos se ponen... Ah, el jinete... pero qué? Estoy seguro que el perrito de la cañada... No sé si sigue vivo, pero este, debe andar por allá... Porque yo lo escuché un chingo de veces... Okay. De las veces que acudí a jaripeos porque nos metían en ese pedo... Pero tienen varias cosas y, y ponen cruces en, en, en el ruedito ese... Y todo eso, muy similar como a los charros... Porque los charros también tienen otra variante es, de todo este desmadrito... Es, es, es pero son supersticiosos con madres... Hay unos que no les gusta que el, el, el animal esté manchado... Ok... Porque... Según ellos, según dentro del Debray de algunos de ellos, es parte de lo que la, la simbología de la sangre que se ha llevado de otros jinetes. Y hay algunas ganaderías que son las que llevan precisamente a estos, a estos animalitos, que sí llevan un, un, un, una cuenta de cuántos cabrones les ha metido una madriza. Y lo más cagado es que así los presentan en, en, la, en los jaripeos. Muchas veces presentan, y aquí jineteando al toro, no sé. El, el, ¿Cómo dijiste? El, ¿El perro de la cañada? El perrito de la cañada. <risa> Ay, pendejo, otra vez. <risa> No es mami, tú puedes buscar perrito de la cañada. Seguramente te va a salir alguna chingadera ahí, a ver, en, en, en YouTube. Este, así te presentan a los toros. Así de, este toro mató a dos güeyes. Y así, a la oveja. A ver, pero el perrito de la cañada es el jinete. El jinete. A ver, ¿Tiene, tiene que aparecer. El jinete. No, no, es simplemente pon el perrito de la cañada. Perrito igual. de la cañada. Y, y esas, Charan. Charan. Y estoy seguro. ¿totalmente? Charan, charan, charan, charan. charan. Perrito de la cañada de Oaxaca A quedó huevo. abajo del resplandor. A huevo, sabía que existía. ¿Quién se pone perrito de la cañada? Suena cero respetable ese nombre. Suena bien chido. No, solamente puedo imaginarme un perrito así todo mogrosito, así. <risa> y con la cara de Riri, Como un pug. Uh, no sé, o sea, así se ponen nombres, o sea, yo he escuchado un chingo de, de, de nombres raros eh, entre la, la, la misma gente como olvidar a Pajarito, ¿no? Pajarito fue en, en la... Perritos de todos. Chihuahuas protagonizan Mini Jaripeo en TikTok. qué, oh, qué emoción. <risas> qué chingados. Eh, saludos, eh, Microf Mac. Dice, saludos para el futuro. Lo escucharé todo cuando suban en iBox. Claro, te mandamos un saludote. Eh, sí, hay, hay gente que se pone como esos, esos nombres, digo. A mí no me concierne, ¿no? Pero se ponen esos nombres. Eh, por alguna razón, por algún motivo, evidentemente supongo que no será lo mismo. Así como que ahora este, se va a subir Pedro Pérez, a decir, ahora se va a subir insisto, el perrito de la cañada, ¿no? Eh, o, o normalmente tiene como, como esas cosas, pero dentro de las supersticiones que están allá, eh, hay algunas que eh, sobre todo pues, a los animales, ¿no? Tratan de eh, ponerles unas eh, unas fundas a los cuernos, entonces, para que no, les, no, no los verguen tanto. Y eh, Recuerdo que en una ocasión estábamos, eh, allá iba yo de civil, eh, estaba en, en un jaripeo que, que nos invi habían invitado, ahí a, a mis familiares, y pues dijimos, bueno, está bien, ¿no? Pues ya es de noche, esa madre, vamos a ver qué pedo. Entonces estuvimos por allá, de hecho teníamos reservados una mesa que estaba frentito del pinche este ruedo, y ahí nos pusieron una pinche cubeta y todo eso. Estábamos ahí platicando, y eh, me tocó ver a un, un, un compa, y sobre todo los llegas a ver porque están ataviados totalmente, ¿no? Que chaparreras, que su camisa, que todo eso, y pues uno va de civil, ¿no? Entonces nomás veía que le daba de vueltas y de vueltas y de vueltas y de vueltas. Y, de vueltas. y, y se me ocurre preguntarle, llegar, oye compa, este ¿te sientes bien? ¿Estás nervioso? Una cosa así. Y dice, no, no, no, estoy cumpliendo mi, mi, mi, mi manda. Y dice, eh, ok. Y, ¿Y cuál es tu manda? Dice, bueno, es que tengo que, eh, cada vez que yo me subo a uno de los, de los toros y, y salga vivo de esto, mi manda es de darle una vuelta rezándome un Padre Nuestro al, al, al, al ruedo. Y eso no, oh, ok. Le digo, ¿cuántas vueltas ya has dado? Dice, ahorita tengo que dar 108 vueltas. Y es un su pinche madre, con razón, llevo un ratote viéndote, güey. Dice, le, le digo, y rezando todo eso, ¿y te ha funcionado? Dice, hasta ahorita sí, o sea, sí, me he bajado mal y todo eso, pero afortunadamente no me ha revolcado. No tal como me dijo el nombre, la verdad no me acuerdo cómo está. Dice, eh, tenía un, un compañero, era nuevo, güey. Dice, tendría como que te gustan unas cuatro montas, más o menos. Pero dice, er, era una buena promesa, güey. Dice, y le, le estaban pagando chido porque él se soltaba, soltaba las dos manos cuando se, se subía al toro. Y dice, él, él, era, él era bueno en esa parte, dice, pero dice, en esa ocasión nosotros le decíamos, no, no, mijo, no, nunca te vistas de rojo. Dice, nunca te vistas de rojo para, para poder subirte al, al, al animal, güey. Porque eso llama la sangre. Y esa sangre te, te, te puede tocar y todo ese pedo. Okay. Y el otro, no, no, no, no, que la chingada, que me gusta, mi pinche camisa roja, le, le dimos chance, y eh, le suscitó precisamente eso, lo que cuenta Jorge Narváez, él le suscitó un beso de jinete, resulta de que este cabrón se sube, obviamente lo que provoca que el animal repare, que es el nombre correcto que, que se le da cuando empieza a saltar el animal, es de que no solamente se, se siente el peso de la persona, sino que este cabrón obviamente le clava las espuelas, y el animal dice, no mames, me está doliendo y empieza a reparar, empieza a soltar. Este güey cuando se suelta de, de las eh, del pretal, si no mal recuerdo, y el, entre el latigazo que da, que se va hacia atrás y luego hacia adelante, el animal sube la cabeza e impacta el cráneo del, del jinete contra ya sea la frente del animal o contra los cuernos del animal. Entonces le mete ese madrazo y ese madrazo es lo que dice regularmente los, los desconecta. Dice, este cabrón le suscitó así, pero con tanta pinche suerte, que en el madrazo, dice, de la forma como se lo dio, hizo que se fracturara entre su cráneo. Dice, se fracturó, bueno, se mete ese pinche putazo y luego, luego, dice, luego, luego notas cuando todavía tratan de, de, este, de ganar algo, de ganar... Um, Tiempo, que los ayudes, pero los ves Tal vez todas y esos eso Pero lo, lo sigues viendo enteros, pero no en este no Vimos luego luego que se desconectó Y hasta el animal como que sintió que Ya tenía un pinche trapo y nada más colado Y nada más eh, se, se fueron dos cabrones, lazaron al, al animal Dice, bajaron a este güey Y lo jalamos, dice, lo tuvimos que jalar pues, Arrastrándolo, ¿no? Porque pues, también el animal está allá Y dice, al momento de que nosotros Le agarramos, dice, yo estaba A, a un ladito de, de, del Representante del güey Que nos lleva Dice, y este güey le agarra la cabeza y dice, al momento de agarrar la cabeza, dice, ah, haces agarrado, eh, dice, los huesos de, dice, de eh, cuando tú compras huesos que te los cortan con la sierra eh, en la, dicen, en la carnicería, ¿ves cómo se oye cómo como cruje cuando los huesos se topan a sí mismos? Ahora imagínate eso dentro como de un costalito, porque mi, mi dice, mi, el, el representante ese, dice, trató de agarrar la cara para. Bueno, la, la cabeza. Para poder, este. Pues que no se moviera. Dice, le agarra la cabeza y nada más se escuchó cómo se estaban eh, friccionando los huesos de que estaban rotos por dentro. Dice, y este güey le agarró la cabecita y dice, no, no, este güey ya no. Dice. Dice que él, él en su. en su manera de querer como prever que él falleciera. Dice, ah, nosotros creemos que ya había muerto ese cabrón. Y al parecer sí. Dice. Eh. Era como si tú agarraras la, la, la cabecita y la mala fueras apretando y se podría apretar así sin problema. De que se le clavaron parte de los este del cráneo, se metió hacia el, hacia el cerebro. Entonces al momento que tú lo apretabas estaba así. No, aparte yo creo que el cerebro se inflamó, Sí, no, no y, a, y aparte la, la no se reventó nada de lo que Entonces el pinche cuero es lo que mantiene la forma, ¿no? Tantito uh -huh. de, de todo eso. Y le dije, a ah, la verga, entonces, ¿y qué pasó? Y dice, pues nada, güey, están estipulados en el contrato que si pasa algo de eso, estúpido. Ya sea el municipio, ya sea todo lo demás, les vale verga. Porque firman un contrato en donde, estúpido, tal vez con el güey del que te contrata. Y de todas maneras, el animal y la ganadería de todo eso queda totalmente absuelto. Es más o menos como en el box. Si te mueres arriba del, del, del cuadrilátero por putazos y todo eso, es en deportividad completa. Pero es que, insisto, o sea, eso no estaba dentro del desmadre de lo que tienen que hacer en el jaripeo, ¿no? O sea no pues, es hacerle la pinche mamada entonces. llega a suceder ¿verdad? hay gente que quiere lucirse sí pero o sea no por haber hecho eso le hubieran pagado más estás de acuerdo pues no sé realmente en o esa sea parte realmente no sé cómo... te pagan por eso si sí, te pagan por el tiempo no de tu de lo que estés haciendo supongo pues no realmente no no no sé cómo entonces, sé que hay competencias y supongo que de la competencia bueno al menos lo que en mi cabeza quiere creer es como que los güeyes que aguanten más tiempo arriba son los que este. Ay, no un toro mecánico y ya nos dejamos de payasadas. Ay, no, no, es súper fácil tumbar a alguien en toro mecánico. Pero es más divertido. Ah, sí. Uno sale volando y echas patas al aire. Patas al aire. <risa> patas al aire. <risa> mm, patas. Mm, patas. Eh, ¿Algún comentario, alguna cosita por ahí? Pues, están hablando de comida. No sé si quieras escucharlos. <risa> pues, yo nada más veo que ese pobre tipo se le hizo gelatina a la cabeza. Ah, sí. Pues, de por si una gelatinita. Es, es raro. Dice, de hecho, los jinetes siempre salen bajo así, su propio riesgo. Sí, sí, sí, totalmente. Los los jinetes, en, en este caso, no... Eh, ¿Cómo se llama? Eh... No tienen, creo que no tienen seguro inclusive y todo eso O sea, se hacen al, por ahí algunos tratos Pero sí hay mucho mucha parte de esos contratos donde se deslinda totalmente todo ello Porque es un desmadre deportivo Insisto, lo mismo pasa en el box Que si es que, por ejemplo, en el box por alguna razón Lo que pasó con este con Apollo Creed Que si de repente llega un güey de un malvergazo te mata ahí en, en el cuadrilátero Tú, a pesar de que a putazos mataste a un cabrón no, no, no te toca tocar la cárcel porque fue una justa deportiva y a menos que hayan descubierto que no sé como le hayan puesto eh, yeso a los guantes o el piquete ¿no? que es un movimiento fue muy famoso de Moses Lack que era eh, poniéndole alambre de púas a los, a los guantes este salvo que de verdad encuentren que hubo alguna irregularidad eh, sí procedería pero si no no O sea, lo mataste en, en el, en el cuadrilátero en el ring en este caso eh, de manera legal, por raro que se escuche. Pues yo no sé nada de jaripeos, nunca he ido a uno. <ríe> sí, ya sé. Y bueno, gentecita, esta fue nuestra tulpita de la medianoche a manera muy rapidita, por cierto. <ríe> sí, de hecho, exactamente, Itzi, sí. es eso de, güey, no lo hagas, puedes morir. Y el güey, culo, si no. Sí. Sí, así son las, las chacharitas Y bueno, gentecita, nosotros nos andamos retirando Porque tenemos aún chacharitas que hacer La tía Claudia tiene que andar revisando algunas cositas Y ya está este, con sueñito Si te levantas temprano y todo eso Sí, es que me estado levantando antes de que suena mi despertador Sí, ya sé Y eso que también me he tardado en dormir Sí Y bueno, nosotros eh, terminamos esta emisión hasta ahorita recordándoles que el viernes nos andamos viendo en un Memorias de un Nahual. Y pues, eh, algún último detallito, alguna última cosita antes de irnos, Tía Clau. Chispita existe, chispita es amor. Chispita existe, chispita es amor. Chispita vive en sus corazones, Tupi Babies. Y muchas gracias por acompañarnos, nos vemos el viernes los extrañé muchos bebés eh, aún estamos con la preventa de los llaveros, ah, sí. probablemente se <coughs> perdón, se extienda para el día 16 no olviden comprar al menos uno, y nos estamos viendo el día viernes, los queremos mucho besos en sus temas. recuerda tus redes sociales eh, me pueden seguir en redes sociales en twitter como stars cherry y en instagram como Clau Cherry stars y rabio les dice adiós rabio que bien chingue! Dice <risa> el pinche rabio. Este, pues ya saben, la preventa se encuentra en la página. Eh, creo que es de los últimos Bueno, es el último post que está ahí en la página. Si es que gustan alguno, pueden pedirlo directamente a través del inbox. Ahí la tía Clau les va a andar respondiendo. Y bueno. Inbox. Inbox, recuerden que también estos, eh, estos podcasts pueden encontrarlos En Spotify, en Youtube Y todo lo demás, los subimos los días domingos Que es cuando la tía Clau me echa la manita A eh, editar y a hacer todas estas cositas Y ahí subimos los episodios Del miércoles y del viernes Pueden buscarlos como Memorias de un Nahual, recuerden que también, eh, si es que gustan apoyarnos directamente con eh, sus estrellitas, con todo lo demás, pueden hacerlo. Eh, todas los, las maneras de cómo nos pueden apoyar están directamente en la pantallita. Eh, o una de las cositas que más nos ayuda es compartiendo esto para que más gentecita nos ande escuchando. Eh, bueno, ahora sí, nos andamos retirando, nos andamos viendo el viernes. Gracias por estar con nosotros y es hora de que los peques se vayan a la cama. ay ay La gente dice que te diga. Mmm, delicioso oh, mira tu carita toda bonita tengo cara de cansada <ríe> sí, sí, sí, sí cuando que estabas cantando la chispita te vi como tres veces que ibas a bostezar así como que no voy a bostezar tengo prohibido bostezar <ríe> mi mi cerebro exige oxígeno y, y no puedo darle oxígeno vamos a Ajá, básicamente <ríe> ¿eh? sí, <ríe> Ni, mi, de... mi cerebro está morado negroso es morado porque tu cerebro está morado porque ah, porque, ese, falta porque se le falta oxígeno. Sí, Ajá. sí, sí. sí, sí. No. Pero eh, el viernes continuamos con más historias de. A la verga, tarde. <risa> más historias de, de, de Alushes. <risa> claro. Normalmente, cuando la Tía Clau le da sueño, ya llega un punto donde empieza a ser así. <risa> es bonito y es creepy al mismo tiempo. Y nos vemos el viernes con más historias de cosas de la escala. Que es un especial que prometimos que íbamos a hacer. <ríe> Me estás viendo bien extraño. Parpadea, por favor. Ya te va a pellizcar. No. <ríe> Ahora sí. Nos vemos. Nos vemos, gente. Tía Clau, despídete. Adiós, bebés. Los adoro. Besos en sus tetemas. Gracias, si quieren volver a escucharlo, ah, también, se, si se queda unos, eh, calculo más o menos que uno o dos meses, se queda todavía o se va a quedar aquí en, en Facebook. Dos meses. Sí, porque luego me pide borrarlos. Ok. Este se va a quedar aquí en Facebook por si es que quieren volverlo a escuchar una vez que termine este live. Así es que nos vamos, cuídense, pasen bonita noche. Adiós. Psst. Pensaba hacer música de, de este de, de elevador pero no, no era un pinche beatbox muy muy muy muy feo. Chi Nos vemos, cuídense. Sí, ese poñeta también se despidió de ustedes.